En este video veremos qué opciones nos ofrece Scribus para generar un PDF X. Vamos a ir a Archivo, Preferencias y acá en esta persianita de la izquierda vamos a elegir Manejo de Color. Podemos, por ejemplo, activar desde este casillero la gestión de color y se habilitan opciones para elegir, por ejemplo, un perfil para las imágenes RGB, lo mismo para las imágenes MK y acá en la opción monitor, podríamos elegir de entre estos genéricos el perfil de nuestro monitor si lo hubiéramos calibrado. Bien, lo mismo con la impresora. Podríamos elegir el perfil de nuestra impresora. Una vez que activamos la gestión de color y que hemos elegido y asignado los perfiles que corresponden, podríamos ir a exportar como PDF y elegir el estándar X1A, y X3, PDF X3. Este tipo de PDF, eh, lo que va a pasar es que cumplen con las normas eh, ISO. Que las normas ISO contemplan la gestión de color. Como nosotros no, no tenemos nuestro sistema calibrado, no vamos a optar por esta opción y vamos a volver acá a manejo de color y lo vamos a destilar para que quede con, configurado con las opciones predeterminadas.